Pasó bien, pero siempre termino extrañándote En este ahogándome, ey La morrita testeándome, ey Que donde la peda hoy pero